dentro de la plataforma de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC. Primero debemos acceder al portal para servicios académicos dentro de la página de la universidad ufec.edu.deo. En la misma, debemos hacer clic en Intranet. Una vez dentro de nuestra plataforma de servicios con nuestro código de maestro y contraseña, accedemos. En la parte superior izquierda se encuentra el menú para profesores. Accedemos a la opción de calificaciones parciales. Una vez dentro del menú debemos seleccionar el periodo en el que tenemos la materia a fin de que se habiliten y se puedan calificar. Seleccionamos la materia que deseamos calificar y se muestran las calificaciones o los espacios en los que se debe colocar cada calificación. Una vez se tienen todas las calificaciones asignadas, a cada una de las estudiantes, entonces se puede hacer clic en calificar. Una vez se hace clic en calificar, se queda registrada la calificación asignada a cada uno de los estudiantes. Así entonces podemos hacer clic en imprimir, mostrado aquí a mano derecha en el extremo superior. Así es como figura entonces las calificaciones para ser impresas o guardadas en nuestro equipo haciendo clic en este botón que indica guardar. Guardamos nuestras calificaciones en nuestro equipo versión PDF para que sean reenviadas a través de correo electrónico a la validación. Este documento, que figura en la parte inferior, es el PDF que se crea con las calificaciones y el que debemos enviar al departamento correspondiente a fin de validar nuestras calificaciones. Gracias.